Ahí, no me molesta ni a los No me molesta. preferido no no sí. Yo no pequeña mi Padre ya desde chica no entendían cómo a ella la tenían que tratar. Probaron con medicinas, con terapias que invadían su propia identidad. Y mi hermana, y al tragar ella se ahogaba, suponiendo que su mente era la que le apoyaba. Iba vestida de niño. Siendo solo una chiquilla, yo la miraba y pensaba, ahora sí va disfrazada. Pa' carnaval se quitaba la careta y el disfraz, y solo entonces bailaba. Baila mi niña, tú baila, que este mundo no te entiende. Tú eres toda una guerrera, y yo voy a quererte tan bonita como eres que mi hermana ha vivido en sus carnes este sufrimiento de verse atrapada en su propio cuerpo. Es momento de quitarse el coser, quien no rompe la cadena es cómplice también.